Estamos en una de las locomotoras, creo que estamos eh, siguiendo un poquito la evolución de la, movilidad, de la movilidad sostenible, como ha dicho Sara en su exposición anterior, el tren es el símbolo de la movilidad sostenible, el tren, como decía Machado, de los vagones de madera en el que ves los arbolillos pasar, claro, las altas velocidades para llegar a ningún sitio en el que tampoco se puede catalogar, como símbolo de sostenibilidad, aunque nos han arreglado a todos la vida, ¿verdad? Pero esta locomotora, esta locomotora me permite presentar a nuestro, próximo, a nuestro próximo ponente, porque sin duda sí si hay una locomotora que ha hecho evolucionar el conocimiento de la ecología, aparte de los grandes margalefs y de los grandes nombres de nuestra historia, es nuestro próximo ponente. Para un, para un naturalista aficionado, que es como me gusta de calificarme, presentar al profesor Francisco Díaz Pineda, catedrático de Ecología de la Universidad Complutense de Madrid y expresidente del Fondo Mundial para la Naturaleza de BBF, es todo un lujo. Él nos va a hablar del impacto del cambio climático en el ambiente. Tiene la palabra el profesor Pineda. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo venía preparado porque parece ser que estamos avisados, pero yo no leí el párrafo correspondiente. Bueno, decían que no podíamos eh, proyectar diapositivas. ¿Eh? Pero bueno, le he pedido a Juan que por lo menos me deje tocar el silbato de las máquinas esta Me ha dicho que sí, que eso me va a dejar. Es porque yo he viajado, eh, a pesar de lo joven que soy, he viajado en estas máquinas. ¿no? Bueno, pues eh, tenía un esquemita. Realmente tenía solo dos diapositivas que me iban a ayudar a hacer el seguimiento de esta cosa tan breve de 10 minutos. Realmente lo que estamos haciendo hoy... Que es eh, pues, un poco presentar los diferentes eh, miembros de los seis equipos que se han constituido para, para se supone que para arropar la, la iniciativa, el interés de a los cuales yo particularmente, como todos los demás agradezco mucho esta invitación, pues eh, lo que se trataba digo, pues es eh, decir en qué trabajamos y para qué puede servir este trabajo que venimos haciendo en relación con este asunto. ¿no? Bueno, pues cómo les contaría yo a ustedes, a ustedes en 10 minutos esta idea. Bueno, pues miren, yo lo que tengo aquí es un, es un triángulo, es un triángulo eh, naturalmente con tres vértices, el vértice, el vértice de arriba del triángulo dice humanidad-ecosfera, ¿eh? humanidad-ecosfera, y lo que tiene que hacer un ecólogo pues es eh, diferenciar el comportamiento de la, de la sociedad humana del resto de las sociedades vivas del planeta, del resto de los animales, de las plantas, de las bacteria, de los hongos, de los virus, los cinco reinos en que se constituye la vida en el planeta. ¿Y cómo diferenciaría un ecólogo eh, la humanidad del resto de la biósfera? Pues por cuatro características eh, esenciales que tienen mucho que ver con lo que nos traemos hoy entre manos. En primer lugar, porque la humanidad consume una gran cantidad de energía exosomática. Exosomática quiere decir energía no alimentaria, la que va por fuera del soma, por fuera del cuerpo. La que se ha gastado en fabricar estas, estas máquinas, este edificio, la ropa que llevamos puesta, en hacer andar a estas máquinas, en traernos nosotros aquí. ¿eh? Bueno, pues eso es energía exosomática. Ninguna otra especie en el planeta consume esa cantidad tremenda de energía no alimentaria que consumimos nosotros. Consumimos pues como el 80% largo de la energía que gastamos cada uno de nosotros con respecto a la alimentaria, que, es, que nos llega apenas al 20% restante. Pero claro, eso es una media. Lo que verdaderamente diferencia a los ricos de los pobres, nosotros vivimos en un país rico y todos somos ricos en comparación con los verdaderos pobres, lo que nos diferencia a los ricos de los pobres es justamente el consumo de energía exosomática, energía no alimentaria. La energía alimentaria es igual para todos, aproximadamente 100 vatios diarios. 100 vatios hora, vamos, eh, 3.000 kilocalorías diarias, seas rico o seas pobre. Eh, si eres pobre y consumes la mitad, te mueres. Y si eres rico y glotón y consumes el doble, también te mueres, también te terminas muriendo. Es decir, que ahí no nos diferenciamos. Entonces el reto está en esa energía. La segunda de las características de la humanidad vista por la ciencia ecológica es la capacidad que tiene el ser humano de desarrollar mecanismos de transporte de individuos y de productos que no se da tampoco en el resto de la ecosfera somos capaces de transportarnos a nosotros mismos a gran velocidad que oportuno el, el, el reunirnos aquí en la antigua estación de ferrocarril y transportar también gran cantidad de productos eso da origen pues, al desarrollo del colonialismo y a tantas cosas la tercera característica es el dinero el Dinero es un invento humano, no existe la naturaleza. También está detrás de la preocupación que nos reúne hoy aquí, el dinero. Y la cuarta característica es la contaminación, que provocamos con estas formas de vida que he comentado. La contaminación realmente es la producción de residuos, algo que no queremos, algo que no queremos y lo lanzamos a donde haga falta. En eso yo no estoy de acuerdo con el profesor Margalet, que tú has nombrado antes, que decía que eso también diferencia a la humanidad del resto de la biosfera. No, la materia orgánica del suelo, la descomposición de la hojarasca, de los cadáveres de plantas, animales, etcétera, por gravedad cae al suelo y eso da lugar al desarrollo nada más y nada menos que de los suelos. Los suelos son el verdadero recurso que está en juego aquí, hoy. Los suelos. Si no hay suelos, ni hay aquel imperial, ni buitres, ni ninguna de los animales, ni plantas. El suelo es el patrimonio más importante de la humanidad el patrimonio más importante. Bueno, pues eso es el vértice de arriba. Y ese vértice apunta a los dos vértices del triángulo, teniendo en medio una palabra que tengo yo puesto aquí que pone cambio climático, afecciones del sistema fósil. Es decir, hemos creado un sistema fósil. Hemos creado un sistema para consumir esa cantidad tremenda de energía que se basa justamente en la actividad de la biosfera, la parte viva de la ecosfera, en épocas eh, pasadas. ¿eh? La biosfera es capitalista de energía, es capitalista, acumula gran cantidad de energía y los biólogos, los físicos, los termodinámicos no terminan de darle una explicación a por qué se acumula tremendo de energía. La prueba es el carbón, el gas, el petróleo. ¿Para qué sirve eso a la biosfera? Para nada, realmente no sirve. De hecho el carbón no sabemos si es, son restos orgánicos o pues ya no lo son, ya son minerales. ¿no? Pero claro, nos hemos encontrado ahí los humanos, pues una mina, nunca mejor dicho. Y eso da lugar al resto de los problemas. ¿Qué problemas? Pues dos tipos de problemas. Eso aplicado a la realidad española es lo que nosotros pretendemos que constituya el hilo conductor de los informes, los documentos que produzcamos nosotros de interés para Ampia. En este tiempo en el que vamos a echar a andar en esta idea de eh, defensa, de algo que ha quedado hoy evidente en el convencimiento de las personas que que han hablado antes, antes que yo, de la importancia que tiene el acudir a la energía solar. Y esa es precisamente el vértice primero de este, de este vértice de la base del triángulo que digo. Una cosa es la radiación solar. Eso es lo que hace funcionar la ecosfera. La ecosfera es el ecosistema planetario. Y los ecosistemas no son lo que la gente dice o lo que se le cuenta a los niños en el colegio. Una vez que ya saben lo que son las plantas y los animales y las comunidades biológicas, a continuación se le dice, bueno, y todo esto vive en un sitio que se llama biotoco. Entonces el biotopo más la biocenosis, la vida, pues eso es el ecosistema. No, los ecosistemas son sistemas, es decir, conjuntos de fenómenos físicos, conjuntos de fenómenos físicos y procesos biológicos y culturales. Culturales, la cultura, es decir, la manifestación de las actividades humanas en el planeta, algunas de cuyas manifestaciones más conocidas son la espuma de la cultura, como la música, la arquitectura... La, la escultura, etcétera, forma parte de los ecosistemas no hay un solo metro cuadrado en la ecosfera, en el planeta que esté libre de la cultura aunque subamos al Himalaya o al Chimborazo o bajemos al mar más a la, a la mayor profundidad del mar ahí estará la huella de, eh, de la cultura de la actividad humana pues bien, la energía solar pone en funcionamiento ese conjunto de fenómenos físicos y procesos biológicos y culturales a partir de aquí, pues hay una serie de palabras clave, una serie de keywords que nos conducirán a lo largo de la producción de esos documentos, de esos informes que vamos a hacer. No tenemos tiempo para hablar mucho de esto, pero serían las palabras clave dinámica del aire, el aire se mueve gracias a la radiación solar, no se movería si no hubiera radiación solar. Evaporación, eso es una gran palabra. No habría vida si no hubiera evaporación. Si el agua no pasara de líquido en el suelo o en las charcas o en el mar, a vapor. El vapor de agua que estamos produciendo nosotros al respirar en esta habitación es una consecuencia de la vida y permite la vida. El vapor de agua no se ve, es invisible. Cuando en contacto con el aire más frío condensa y forma gotitas, forma el vaho y a eso la gente le llama vapor, pero no es vapor. Las nubes no son de vapor. Las nubes son de gotitas de agua o, o, o de cristalitos de hielo, pero no de vapor. Bueno, pues el vapor juega un papel importantísimo en esta trama de relaciones de la, que está hablando, de la que se está hablando hoy. Otra cosa es la dinámica hídrica. El agua se condensa, se infiltra, da lugar a los ríos y es posible la producción primaria del planeta, la producción vegetal, o no es posible dependiendo de la disponibilidad de agua. Es posible la agricultura, la ganadería y la silvicultura gracias a, esa, a esos flujos de agua que terminan yendo para el mar. el ciclo del agua a escala nacional eso es interesante de tener en cuenta y de sacarlo como argumento para ver el papel del uso que hacemos de la energía a la escala española o a la escala europea bueno, la diversidad biológica está relacionada con eso la diversidad biológica es una palabra que todo el mundo oye mencionar en estos tiempos o la biodiversidad pues que quede claro que la biodiversidad o diversidad biológica, vamos a decir que son sinónimos aunque no lo son la biodiversidad es una película no es un fotograma, es una película que tiene su argumento y va cambiando con el tiempo. Nosotros estamos interviniendo con este uso que hacemos de la energía, que damos toda la tarde oyendo hablar de ello, estamos interviniendo en el argumento de esa película. ¿Eh? No podemos conservar el, el fotograma que más nos gusta, ¿Eh? como hacen los cineastas con una una fotograma y vende la película por ese detalle de la película bueno, pues nosotros no podemos parar, no podemos conservar la naturaleza manteniendo lo que hoy nos gusta, lo que hoy consideramos interesante, tenemos que conservar los procesos que dan lugar a los sucesivos fotogramas y la otra pata, el otro eh, vértice del triángulo, dice sociedad. Y ahí hay dos, eh, dos elementos que tener en cuenta y que implica a los economistas y va a implicar que sea más fácil la conexión entre los ecólogos y el resto de los equipos, los otros cinco, cinco equipos que formamos parte de esta, de esta especie de comisión, de, de, nos han llamado expertos, pero bueno, aficionados, en mi caso, becarios, ¿no? que son la palabra nivel de vida y calidad de vida. Eh, conseguir un alto nivel de vida tiene mucho que ver con este problema del uso de la energía exosomática la calidad de vida no necesariamente son conceptos, son soft no están bien definidos pero se ponen en juego ¿y cuáles son los retos que tenemos aquí? pues el primero, la, palabra, la primera palabra clave que tengo ya anotado aquí pone el reto de descarbonizar no tenemos tiempo la convergencia científico-cultural es necesario que converjan científicos, científicos biofísicos y científicos sociales junto con expertos en humanidades, eh, en las ciencias del eco, eh, no solamente en la ecología, también en la economía, y meternos en el terreno de, he puesto aquí la palabra clave, evidencia versus opinión. Sobre el cambio climático, sobre el uso de la energía, se opina mucho. Los científicos no opinamos, no lo seríamos si nos dedicamos a opinar. Los científicos concluimos y las conclusiones se sacan de unos datos que se procesan y permiten obtener resultados. Esto es necesario para que confirmemos o neguemos, por ejemplo, los informes o los escenarios a los que llega el IPCC, por ejemplo. En fin, compromiso versus ratificación. Y más ni menos de lo que hablaba Ramón Tamames, porque efectivamente el compromiso parece que ha sido fácil. No me imaginaba yo que en París iba a ocurrir esto, pero soy muy pesimista en la segunda parte, ¿eh? que es la ratificación de esos compromisos. Ahí soy pesimista. Espero que esa, ese pesimismo se me acabe, que para eso soy sevillano. ¿Eh? y muy optimista. Empresa versus compromiso. La responsabilidad social de la empresa, no solamente para, para quedar bien delante de los clientes, de los productos que se fabrican o que se que comercializan, ¿eh? sino es realmente un compromiso. Bueno, para terminar, legislación ambiental, se aplica la legislación, los legisladores, realmente se habla hoy de ellos, ¿eh? realmente estamos en buenas manos en términos ambientales con las leyes que se supone que, que, que eh, protegen, que nos protegen de la mala gestión del ambiente, la administración ambiental. Se necesitan unas leyes y unas normativas para después llevarlas a cabo. Y finalmente el ecologismo. El ecologismo es el uso social de los recursos naturales. Eso es el ecologismo. Es diferente que el proteccionismo, los espacios protegidos, los parques nacionales, etcétera, O que el conservacionismo, la gestión de la naturaleza. ¿Eh? El uso sensato, la gestión sensata de los recursos naturales. Todo esto está en juego en este conjunto de trabajos, entre los cuales debe primar la transdisciplinaridad y no solamente la multidisciplinaridad de estos siguientes. De manera que yo creo que ya me he pasado diez minutos. Muchas ah, pues gracias. Eh, este, este proyecto se va haciendo grande a medida que. ¿Verdad que sí? Vamos viendo la dimensión que tiene a medida que vamos escuchando a cada uno de los, de los participantes, pero todavía estamos en la mitad, o sea que vamos a seguir un poquito más hacia adelante, estamos ya en la fase final.